¿Y esa música, don Remy? Don Remy Conde, buen día. ¿Cómo está, querido gringo? Siempre buscando hacer algo diferente. El día que usted me vea, me vea común, igual al resto, yo he fallado. Siempre sí, quiero ser diferente. ¿Está bueno? ¿Está en mujer? mis entradas, en lo que digo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque me dicen que me he copiado esta o que no soy original. Eso es mentira. Si sí, digo una cosa, ¿estás tan contento, tan feliz por lo que le fue ayer al Tigre? ¿Tan mal o qué? No. no, no, no, no. yo siempre arranco contento con las pilas o por lo menos intento transmitirle eso a usted. Qué feo sería de que yo venga con cara de guerra y le diga, ah, perdió el tigre, etc. Entonces no me verían, ¿no? Yo tengo que entrar contento, transmitirle algo a usted. Parece hincha de Guavira hoy día. No, lo digo no digo así, de uno. Gringo, pero ayer yo le dije, 10, 11 la va a tener bien complicada. Nunca dijiste que iba a perder el tigre, dijiste la va a tener complicada. Y la tuvo complicada, bueno, gringo. Bueno, Pero no dijiste que iba a perder. Y, y acuérdese usted que le dije ayer. Antes de hacer un pronóstico, vea cómo le está yendo los tres te últimos te partidos. ¿Y yo qué te dije que iba a pasar? ¿Qué te dije que iba a pasar? No, no. Yo te gringo. dije dos cosas. Dos cosas te dije. ¿Ganar, allá. perder o empatar? No no, no, no, no. no, Dos, dos, dos. Una era que iba a ganar el Tigre. ¿Ya? Y ahí me equivoqué. Reconozco. ¿Ya? Hay que admitirlo. Pero la segunda, que el Tigre iba a seguir siendo puntero. Y esa no se equivocó. <ríe> no, para nada. Gringo, eh, Diez Truongues no viene jugando bien desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa, y le, le decía... Eh, el partido con Palmaflor ya era para levantar las orejas y decir algo está pasando, algo tenemos que cambiar. Luego llegó el partido con en Santa Cruz, el polémico de, de, del, del video arbitraje que le favoreció a Die Strongs, etcétera, o que le perjudicó con el con el penal. Y luego vino así una serie de partidos donde Die Strongas no la venía pasando bien. ¿Qué está pasando? El, ¿Es, eso, huele, la... ¿Eso huele a camarilla o que ya se cansaron no, del Pampa Viejo? No, no, no, no. No, bueno, no. descartas eso. Honestamente se no quiero Se olvidaron de no, jugarlos. No quiero pensar, no. Creo que todos necesitan un baño de humildad, ¿no? Baño algunos, de humildad. algunos ya estaban con que <coughs> claro. le ganamos a todos y a todos. Y lo decía, me cansé de decirle, Diez Strongest, cuando llegó el Pampa, le ganaba de tres goles para arriba a todos, los goleaba. Después ya le empezaron a agarrar la pulseta. O Así sea, ¿tú se consideras era? que ha sido un producto de la subestimación que han hecho del equipo N montereño? La subestimación, eh, tal vez eh, Diez Strongest ya, ya empezó a, a sentir de que al resto de los equipos le iba a agarrar. Y a todos por igual. Y, y creo que a, ayer lo que se vivió. No sé si podemos pasarnos al, a la nota de Die Strong, el señor sí, usted, para ojo. no perdernos el héroe informativo, luego, luego vamos a volver con el otro. El, el caso es que. Eh, así se tiene que jugar en el Hernando Silis, señor Erwin Sánchez, eh, la gente de Blooming, la gente de Royal Park... en fin, todos los nefastos que hablan los de. que, que hoy, de la altura. Ay, la altura y demás, y los que se meten atrás, así, así juega. Mire. Qué bárbaro. Ya, ya repasamos las imágenes. Este es el primer gol. Tremendo disparo de Meleana al palo. Y luego llega Cristian Cepeda, miento a 53. No, este es del de 10 strong. Es el disparo Rodrigo Ruiz Díaz. Transcurrían unos segundos nada más. Luego eh, ingresa Jason Chura, amaga todo el mundo. Tan mala suerte de Nelson Amarilla que, el, que la mete en contra en su intención de sacar el balón. Mire, ingresa amagando. Él quiso hacer un pase para Martín Prost. Y la termina metiendo en propear. Dicen que, bueno, un amigo decía, la suerte del pobre dura poco, decía. Y a diez troncos le duró poco la alegría. Sí, marcado, ¿no? Estaba festejando es el gol del empate. En el, tanto en el primero como en el segundo, marcaron sí. mal, ¿no? Estaban festejando el empate y luego llega Martín Alanis, minuto 10. Tremendo error. Eh, dos jugadores que tuvieron errores puntuales, Fernando Saucedo y Villamil. La gente lo quiere matar en las redes sociales, a los dos. ¿A quién? A, a Jaime Villamil y, y a Fernando Saucedo. Mira, mira eso. Cuando ya terminaba todo, Lionel Figueroa hace la habilitación para Rodrigo Ruiz Díaz. Y de, no, no lo agarra nadie, Jusino, el otro ya está festejando el tanto. Nunca antes Die Strong estaba perdiendo 3 a 1 en el primer tiempo ante Guavirá. Impresionante. Es, lo, lo que se fue, sin duda alguna, algo histórico y nefasto para la gente de Die Strong es que terminó molesta. Estos este es el gol y lo anularon. El bar dijo no. Todo el estadio estaba los hinchas atigrados entienden que el arbitraje lo perjudicó de forma directa. Es más, se apostaron afuera del Hernando Siles, no lo querían dejar salir. Pero, pero dime una cosa, ¿eso ¿no era falta? El, el bar está para eso. Hay muchas dudas. ¿Qué fue? Pues, lo anularon. Lo anularon porque había una falta, Obvio, así pues, lo interpretó. Está claro. No sé, reitero el VAR todo puede justificar Qué mal en cámara, marcado, lenta. ¿no? Qué mal se marca, Dios mío. Mira cómo el tipo cabecea. Diez Trongues de forma desesperada se fue en busca del, del, del pues empate. por lo menos. ¿Cómo puede cabecear a alguien y, en el área chica? ¿no? Y o sea, Triverio es que, marca el, el 3 a 2. La, final del compromiso, eh, terminó así. Eh, todos con cabezas gachas, tristes. ¿Qué le puedo visto, decir, he visto, la, he visto una imagen donde se lo aprecia a Billy Vizcarra, al arquero del Tigre. Ya. Con un look diferente Él solía usar una tipo, una bufanda que se colocaba acá en la cara Que sí, no se le veía por bien por la cara Pero he visto que ha incorporado un nuevo look tipo el zorro ¿No? ¿Te has dado cuenta? Ese look del zorro, ¿no será eso lo que está trayendo mala suerte al equipo? Algo está pasando al Que se afeite, no que pruebe por ahí el fin de semana ¿No? Oiga, pues, me está indire mi, mi indirecteando a mí también. No, no, no, pues tú yo eres tengo winner, mi mi tú ganas mi, mi, mi barbita. ¿Cuál barbita? Esta, mira, ah, perdón, no ah, perdón, no me había dado cuenta. goleador. Perdón, no me había dado cuenta, es que estoy sin lentes, perdón. Eh... El gringo es bueno para dar indirectas. Bien, es... finalizado el partido, no, espérame, así festejar. no. Billy Vizcar, hermano, en serio, te estoy hablando en serio ahora. Recoméndale, no sé, tú sabes que el mundo del fútbol es un mundo de, de cábalas, ¿no? De, de, de estas cuestiones que muchos no creen, eh, que pruebe afeitándose, que se rasure los bigotes. Dile, acércate a Billy Vizcarra. Billy, hay una teoría de que los últimos bajísimos rendimientos que tiene el equipo y la derrota catastrófica de ayer podrían tener vinculación con tu bigote hecho al zorro. ¿Tiene la imagen? A ver si lo ubican a, a Vizcarra. ¿Sí? Hay una partecita donde es, se lo ve. Y si no tiene la imagen, es similar a esta. No, no, no está ¿No? Lampiño el otro. No, el otro tiene, su, tiene ah, lo suyo. Caramba, sí, ahorita, ahorita lo van a, ahorita, a ver si lo ven. Gringo, me está indirecteando no, al vivo no, y al directo. No, te estoy diciendo Lampiño, eso no es indirectear. Escúchame una cosa. Eh, ¿Tiene la imagen del Billy? ¿Sí? No. Acércate. ¿Vas a ir a la práctica uno de estos días? Sí, voy Billy, a estar hoy. Billy, probá te rasuras y, y vuelven a ganar. De voy tres, de, voy cuatro, a intentar. De cinco. Lo que pasa en los equipos bolivianos es que cuando ganan, oh, voy uy, a, atención a la prensa, muchachos, hablaremos, etcétera, ¿Y etcétera. Cuando pierden, cuando pierden, no, Nada. se salen todos ahí, eh, es difícil. Claro. Pero dile, es por tu bien, Billy, es por tu bien. Tengo Vamos que darte, a ver. Tengo Le, un dice consejo. gringo que dice que me manda a decirte, no, no, no, Billy, no, no, que no, no, dilo como una cosa tuya. Yo sé que tú no crees en las cábalas, pero díselo, díselo. Vamos a intentar. Si ¿Sí? ¿Sí lo encuentro. y si, y si se rasura. Ese no es Billy Vizcarra, por si acaso, ¿sí? No, no, no. ¿qué me está haciendo primer ¿Quién, plano ¿Qué le ha pasado? No, se ha olvidado lavarse la cara, dice la gente. Estoy escuchando no, ahí los comentarios. Ahí. Es mi barbita, ah, de bien. pechito goleador. ¿Seguro? Bien, así festejó la gente de, de Guavirá. Todos contentos en su camarín, la imagen que ya tenemos. Vamos, señor pinche, señor director, ahí está. Todos festejando. Así se tiene que jugar en el Hernando Siles. nada de meterse atrás o hablar tonteras de la altura. Guavirá llegó a La Paz, corrió más que 10 Strongest y le ganó muy bien. Aunque algunos se tiraron al piso, hicieron tiempo al final, pero pues normal, ganó eh. bien. Guavirá le dio un ejemplo a los equipos y a los, y a los personajes que hablan de la altura. Uh, hasta Henry vaca habló de la altura. Ah, es difícil jugar en la altura cuando una semana atrás estaba en La Paz. Entonces, eh, así se gana. Con un equipo de medio pelo, sin no, jugadores. Pero es que es la verdad, gringo. No, tres jugadores no de Diez Hagan. Si, no. Tres jugadores de 10 pagan toda la plantilla de Guavirá. No, pero no se dice así al equipo. ¿Cómo lo vas a decir eso? Pero es que es la verdad. Económicamente no le llega a 10 Strongues. Y es lo bonito del fútbol, que un equipo de menor valía, en teoría, con trabajo, esfuerzo físico, corriendo, haciendo buen fútbol, le puede ganar a los grandes. Eso es lo bonito del fútbol. Y a 10 Strongues, a pensar que están haciendo mal. Cierto. Tienes toda la razón. Entonces, reitero, con un equipo de menor costo, a gringo no le gustó mi, mi frase, Guaviral le complicó a Die Stronger. Se lo dije o no se lo dije, amigos. Se lo dije o no se lo dije ayer. Ah, dijiste una generalidad. Una generalidad. Es como que ahora yo te diga, mira, va a haber vientos de dirección variante, cambiable. ¿No? O No, no esa. Va a haber la ventisca de donde sea. Te lo dije que iba a haber viento. Tiene que darle el crédito a este pechito goleador. Si me hubieras dicho que tigre gana, te escapas, te arrugas y dices no, yo no soy futurologo, ¿no? Y después, claro, sales diciendo, como bien te hizo notar ayer una persona, dice que no es futurologo, pero después dice inmediatamente Universidad de Sucre no va a poder ganar. No, no. Tiene que darle... La veracidad de este pechito, güey. No, no lo da Bien. finaliza... Cuando seas valiente y digas, me juego por este resultado, ahí te voy a dar crédito. Ahí vas a empezar a fallar, ya, ya me a... no me vas a pegar una. Va, va, a ver, este... Dale. Bien, el, el hincha Gualdinegro finalizado el partido estaba, pero, enojadísimo. Todos los que estaban en el Hernando sí les querían linchar al árbitro. ¿Qué no le dijeron? ¿Qué no le dijeron al árbitro? Entienden que les ha perjudicado por un penal no cobrado, por el gol anulado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que entonces... La gente de Diestrongues, los hinchas, se quedaron eh, literalmente en las puertas del Hernando Siles, esperando a que salgan los nefastos de los árbitros a decirle lo siguiente. ¿Tenemos eso, señor director? ¿Sí? ¿No no todavía? Ahora sí. Eso, eso le dijo el hincha. A ver, ¿escuchemos? Sí. Bueno, sonido la... propio, sonido propio. ¿Qué dice la gente? No, no, no también... ¿Qué? Ta ta, ¡Ta, ta, Están diciendo están cosas... ¿Están a la madre del árbitro? Sí, sí, sí. No, son ¿Qué? cosas que no se pueden reproducir. Es una ley de protección menor, gringo, a ver, por favor. Las imágenes son muy elocuentes. Los hinchas estaban molestísimos, con enojados. El con el árbitro. Bueno, lógico, con el árbitro. Entienden que el gol anulado, un penal no cobrado y habían faltas puntuales, a decir verdad. Y lo malo del arbitraje es que cuando Revisa el bar, listo, se perdió unos 10 minutos en que si sí era gol No era gol, y, y después el, no se repone Y después no se repone, o sea, el, y el fútbol Yo árbitro que lo hizo jugar hasta los 106 minutos Lo criticaste y dijiste Qué infeliz ese tipo, cómo va a ser jugar tanto pienso yo, A ver, nos pienso ponemos yo de acuerdo que, que, Cuando pienso yo se que el roba fútbol, el tiempo, cuando se pierde el no, tiempo no, se me, gana no, como no, no me malinterprete ¿Hay que green? reponerlo o no? Pienso yo mm. que el arbitraje eh, debe mejorar En cuanto a su capacitación Comentarle a usted sí. que en el tema de la capacitación para el arbitraje que habían cuatro que se han aplazado ¡Aplazado! ¿Y están ahora y ahora hablando? No, resulta que el encargado de, de, del bar eh, Dijo, no, miren, este, tenemos cabalito ¿Podemos hacer un desquite? Con aplazados más Sí, camino. un desquite claro, Acuérdese usted, así No, claro. oh, una especie de capacitación extra Que estos no van a entrar al bar Van a ser a bar Y bueno, nos van a colaborar Porque está cabalito y demás Había uno que se encargaba del tema del bar entonces se aplazaron, esos no pueden dirigir, no le voy a decir los nombres porque si no los árbitros nos van a saltar a nosotros también. En fin, pero eso sucedió, entonces no están muy bien capacitados. Hay una jugada y el bar les habla y algunas jugadas en las que sí se deberían revisar, no se las revisa. Entonces hay muchas críticas, no lo digo yo como Remy Conde. Simplemente yo leo las redes sociales, estoy en contacto con los hinchas Ayer estaba en el quilombo ese Entonces eh, los hinchas están molestos con todo el arbitraje en general Muchos clubes que ya recusan a los árbitros Ah, cierto, la, su, su amigo, eh, el presidente de diez Strongest va a recusar al árbitro Bueno, se va a pronunciar en relación al arbitraje Porque entienden que los han perjudicado Bueno, está bien Increíble, ahora sí eh, nos hemos saltado, perdón. Estos son los resultados de la jornada. Vamos a la primera. Tres partidos se fueron ayer, ¿no? Sí, los resultados, señor director. La nota 1, 1, 1, 1, gracias. Ahí, va. Ahí está. Royal Party contra la U de Vinto, 2 a 1, fue un partido interesante. Por fin ganó Royal Party, porque si no ganaba. Quítame la música, estamos hablando de todos los equipos, por favor. Si no ganaba Royal Party a la U de Vinto, eh, renunciaba Copito Andrada. Diez Strong es contra Guavirá, lo acabamos de ver. 3 a 2. Partido interesante. Honestamente fue muy interesante. Y el partido de la jornada fue la gran remontada de Bolívar sobre la U de Sucre. Bien, eh, vámonos. No sé por qué le encanta esa música. Nico, es, es bolivarista. Obvio, pues. Bien, eh, vámonos al otro partido. Royal Party contra Universitario de Vinto. En sus pantallas, ahí ingresa este partido. Que sin duda alguna... No sé, yo lo estaba viendo de a momento, porque estaba también trabajando en el Deportivo, entonces lo veía de reojo. Fue un partido interesante, con empezó, mucha presión. Empezó ganando el Cochabambino, ¿no? El visitante. No, empezó ganando Royal pare ah, Con Tienes el gol razón. de Cristian Cepeda, al minuto 53. tiene razón. Y luego llegó el penal para la U de Vinto. Que lo falla Iván Guayguata, pero que el bar dijo, no... Se adelantó este, el arquero. Se adelantó, tenemos que... In, a, ahí incluso también es que el fútbol siempre va a estar lleno de polémica, el fútbol siempre va a tener ese condimento en el que uno va a sentirse eh, perjudicado y otro va a sentirse que las cosas se hicieron bien, como ayer en Trongues, apuesto a que toda la gente montereña dicen que el árbitro actuó con justicia y los de Trongues dicen todo lo contrario. Siempre va a ser acá y en la China. Ahí está el gol. Cristian Cepeda, minuto 53, para marcar y desatar la alegría de Royal Party, porque si perdían esta, eran los últimos de la tabla comparativa en el torneo Clausura. Lo, el, el técnico renunciaba, Y han votado a seis jugadores, creo que querían votar a otros seis más. Lo digo, lo de, lo de Royal Party es algo digno de analizarlo. Pagar caro, pagar puntual, y que a tus jugadores no les dé la gana de jugar. Para el colmo no tienes hinchada. Qué bárbaro este tiro, ¿no? Al este es, palo. Este es de Endotomo, ¿no? Qué sí. bombazo que le metió, mira, rom, casi rompe el arco. Le, le pegó estaba. con más bronca que cualquier cosa. Pero bien. Con, concluyo la, la, la idea. Lo de Royal Party creo que es para analizarlo, pagar bien, pagar caro, pagar al día, para que el jugador no les dé la gana de sudar la camiseta, o no, no querer a la institución que te paga. Entonces eh, el presidente dijo, no, los voy a rajar estos desgraciados y comenzó con seis. Ahí está Iván Guayuata. Patea mal el penal, pero patea horrible después del rebote. Pero ¿no? realmente Y mal. el arquero se adelantó, evidentemente, ¿no? Milimétricamente. Pero, pero dice que por lo menos un pie tiene que estar apoyado en la línea, si no, no vale. Pero ¿cómo, ¿cómo desperdicia después el rebote? ¿no? Es impresionante, el arco es tan grande. Y aquí viene el segundo, ¿no? Le dieron la oportunidad, pero dijeron, no, ahora sí, Iván sí Guayuata la puso, la puso con más fuerza y dirección que con... Jefe de Guayuata, ¿no? ¿Tú hubieras pateado, por ejemplo, después de fallar el primero y hacer ese zafarrancho que hizo después del rebote? Si el estadio hubiera estado lleno y hubiera una presión sobre él, ¡no! no Pero como no había, solo estaban los amigos, los de los, los, los, los, los, los, los lotes y demás, entonces unos 300 personas... Eh, no, no genera, ¿no? ¿Pero tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras hecho la de Guayuata? Sí, ya yo soy corajudo y caradura t también. Típica de Remy, ¿no es cierto? Cuando hay mucha presión, se corre, se escapa. José, sí, jamás. Claro. Este pechito goleador le ha demostrado a usted y al mundo de que no se escapa y no se corre. José Correa, para marcar el definitivo 2 a 1. Va a disculpar, señor director. Yo sé que le he cambiado el orden de todo. Nos hemos ido al Tigre y demás. Y no estaba en los planes. Teníamos que ir por orden, pero justo Gringo me empezó a hablar Entonces, y... ...hablábamos del puntero... ¿no? ...hablábamos del puntero... Exacto. y ...yo le he cambiado a usted señor director... ...y a usted que nos está viendo... Pero ...había un orden establecido... ...ahora hablamos del segundo... ...Bolívar... ...¿sí... ...hablamos? ...vamos... ...¿sí... ...o qué tenía, cuál era el orden ahora... ...vamos con Bolívar... ...ah bien... es cochecito sin motor... ...no, vamos no. a volver a hablar de cochecito sin motor... ...cuando haya otro evento... ...y Remy Conde y, y... Gringo González participen... ...en su monoplaza juntos... ...Remy Conde ahí empujándolo... ...ahí está la gente de Bolívar que arrancó ganando con Patricio Rodríguez para marcar el 1 a 0. Sorprendía la visita. Ahí está Patricio tras el rebote. El cabezazo de Patricio Rodríguez. Jugador interesante, veloz, canchero. Lo querían patear los de la U de Sucre, pero le agarraban con todo. Bueno, la U con Yanaki Suárez al minuto 20 marca el 1 a 1. Modesto equipo de la U que es uno de los candidatos a descender. Qué Hay pase que, hacer, que sí. puso ahí, ¿no? Sí. El, el pitbull. El pitbull. Pero, ¿Por qué le dice Pitbull? ¿No le viste la cara? ¿De enojado? Ovejero. No, yo creo que le ha puesto ese apodo un... otro periodista deportivo que, ah, no que al parecer es su amigo. Yo no, es no, muy le, voy, no le voy a copiar a pero dime ese que señor. Ese no tiene cara de Pitbull, el hombre. No, no, no, no, definitivamente no. Ahí está, luego Ronald Gallego se manda este golazo. Lo de Rubén Cordano es muy crítico. Todos dicen Bolívar tiene un buen equipo, pero no tiene arquero. En las redes sociales de, de Bolívar También estoy ahí en, en los grupos de los hinchas celestes Como buen periodista tengo que entrar a, eh, Escuchar qué dice la gente, el hincha Los minutos pasaban y daba la sensación De que, de que Universitario le iba a ganar Estaba 2 a 1 Estaba haciendo una muy buena gestión Pero luego Bolívar Bolívar es Bolívar, ¿no? Siempre Y llegará Bruno Sabio Con la habilitación de Yoma Rocha Y va a hacer esta genialidad ¡Sas! ¡Sas! El disparo, cruzado. Dos arqueros. Dios ¡Golazo! Dios. ¿Dices que Bolívar no tiene arquero. ¿Y, ¿Y qué me cuentas de universitario? Viste ese gol. ¿Y por qué está Bolívar 3? Es universitario 2, Bolívar 3. Jugaron sí, en Sucre, sí, sí, por sí, si sí, acaso. Sí. ¿no? no inviertan el orden. Pueden generar confusión. Se, jugó en, el Se jugó en el Patria, en Sucre. Pienso el... yo que más que error que el ar, del arquero es error de la defensa, porque en ese momento antes de, de sacar el disparo, el latigazo, tenía que entrar, eh, le quitamos la pleca, por favor, gracias, eh, tenían que evitar el disparo. Y al final, Francisco da Costa, qué golazo, mire, cómo sale desde un despeje de, de portería y la habilitación para eh, Francisco da Costa, Luis Aquim un pase largo, Pero la defensa, recibe, ¿no? la defensa, a, madre se agarra madre. contra los defensores, hace la pausa, no, ahí controla. ¿Quién hace la pausa? El defensor hace la pausa, por favor. Dejale. Controla el balón, baja muy bien. Bueno, el gesto técnico de Francisco Costa y Ay, marca el por definitivo. Favor, ya me recuerdas? Tres a dos. que están ahí chupándole las medias a algunos jugadores. Jamás. La defensa se roncó, hermano. Ahí tu Jamás. sobrino metió ese gol, déjate. De... Me acuerdo que tuvo esta misma discusión Victoria de, de, de Bolívar por tres a dos. Tuvimos esa misma discusión. Con el señor Ascar Gorta hace mucho tiempo cuando yo estaba todavía de pasante. y nos decía, ¿Tú discutías con Ascargorta? No Oye, discutía, o sea, es, es una charla entre periodistas. Yo estaba de pasante en ese entonces, estaba allá atrásito esperando a ver qué dice el señor Ascar Gorta y demás, ¿Y? muchos años atrás. Y eh, el Ascar Gorta decía, ustedes dicen error del defensa, ¿y por qué no puede ser virtud del delantero? Y ahí entra un dilema. ¿Fue virtud del delantero o error del defensa? Vale, es es como, como lo veas. Es como fue como que me digas que fue primero si el huevo o la gallina. ¿no? es tramposo. Y con esa salió... No puede haber eso. Ya, no puede, eso. Puede haber un momento en el que un delantero aproveche un hierro del defensor. Y Bien. puede haber un delantero que por su tremenda capacidad lo deje en evidencia al malo del defensor, puede pasar. Pero ayer está claro que fue una licencia defensiva la de universitario. Por Yo favor. creo que la gente de Bolívar no lo va a pensar. Y bueno, en fin, es, es polémico. Y es, esa vez tuvimos una pregunta similar y Ascar Gorta salió. ¿Usted se acuerda que el otro salía? Era, era como el como el gurú de todo y nadie se acordaba que nos ha dejado por Chile colgados por más dinero. pero bueno se yo... olvidó olvidado que nos clasificó al Mundial, pero bueno, en bueno fin, en fin, cada uno bueno, se olvida lo que quiere. Sí, ¿Y ¿qué pasó? Y, y llegó y le hicimos una pregunta. Ustedes la le le critican mucho y ustedes tienen que saber que ante ese error puede ser un error provocado por el delantero, puede ser virtud, entonces se puede, claro se puede generar polémica. A claro. usted, usted le gusta la polémica, siempre me mete en ese ámbito lo ahí, lo a mí. A Remy Conde no le gusta la polémica, gringo, y usted siempre me, me pica y yo termino saliéndole porque... A veces soy respondo. Bien. Bien, eh. ¿Qué pasa esta tarde? ¿Qué pasa esta tarde? Bien, eh, tenemos más. a la tabla de posiciones. ¿Cómo queda? Ahí se cumplió lo que vaticinó Gringo obviamente, González. Díestrón, pese a perder, sigue siendo líder. Pero. Eh, Always tiene dos partidos menos. Y ya, puede lo puede pasar. Pasar. Ya, ya lo puede, puede pasar. Hoy, si gana Oriente Petrolero, estaría literalmente a dos puntos de 10 trongues y el partido restante lo pasa por un punto y puede haber un nuevo líder. Always, ¿no? Si gana Always. Si gana Always, teniendo un partido pendiente, podría superarlo al Tigre en la fecha. El fin de semana se juega, por cierto, ¿no? Es acá sí, en La Paz, sí. Bolívar eh, recibe al Always, ¿no? El horario horario 1930, ¿no? Cambiaron lo lo horario. cambiaron porque es día del peatón y exactamente, demás. Exactamente. Eh, exactamente. Bolívar está con 31 unidades, al cabo de 14 partidos. Eh, Guavirá, interesante, ¿ah? ¿eh? Con un equipo que muchos no lo daban para que sea entre los favoritos. Eh, Nacional Potosí también, Oriente está ahí metido. Aurora y Wilstermann. Los de diez Strong, permítame hacer esta, esta pausa. Esta historia ya la vi y en nueve ocasiones. Ayer se lo dije. Ah, ya no. Pero, Pero es, es que es la verdad. Ya, ya no, los tigres te van a esperar un día en una esquina y vas a ver. Eh, lo tienes al Billy Vizcarra, les pedí desde el principio. Han logrado ubicar esa lo están imagen. Buscando. Es cuando y le han metido el gol y el tipo se lo ve ahí, ¿no es cierto? Con ese su look, el zorro. No, no es esa, esa de cuándo será. Ahí tenía todavía chiva. En el otro tiene solo bigote, parece el zorro. Lo ubicas al zorro, ¿no? ¿Sabes quién es el zorro no? Sí. Ah, bien. El justiciero de. El de, de la, la, la capa, noche, pues, el de ¿no? la capa, el que te dibujaba la Z en la. No, no, no, estamos mal. No, no están poniendo estamos imágenes estamos poniendo truchas. Cosa, ya pues, ¿verdad? no mames, tampoco. Vamos poco, a la tabla, chicos, ¿no así, por la favor, volvamos. Sí, vamos. Eh, ¿Tienes los partidos de hoy? Sí, precisamente eso quería mostrarles. Bueno, nos hemos salido del. La... Sí, pero. Vámonos a la tabla, no nos salgamos. Ahí, ahí. ¿Esto es de anoche? Sí, mira, fíjate, dime si no es el zorro. Ahí está el zorro. ¡Sácate los bigotes, Vizcarra! Vas a se ver va a burlar de a Vizcarra. No, no estoy, burlando? Lo estoy diciendo, Los hinchas atigrados los... lo van a esperar a Gringo ayudando, González. Estoy ayudando al equipo, a la institución, a Vizcarra. ¡Sácate los bigotes y vas a ver cómo empiezan a ganar! No sé, no creo que pase por un tema de bigotes, bueno, Gringo. Pienso que usted que está exagerando. Bueno, ya está creo bien. que el tipo puede tener los bigotes que quiera y rendir como... Yo ya te avisé, yo, Billy, y cumplí contigo con la hinchada del tigre, con todos mis amigos, listo, ya está, más no puedo hacer, no puedo ir yo a quitarle los bigotes, no puedo, pero que lo, que lo pero intente. pienso yo que usted está exagerando, gringo, ya. no se trata de bigotes, ¿usted alguna vez tuvo bigote? Hubiera, me hubiera encantado, pero soy tan lampiño como tú, así que me, me quedé no, no, con no. esa ilusión. Este pechito goleador ya va a ver. Sí, bueno, ah, vamos a ver. Va, va a ver. Bien, vámonos a la siguiente imagen, después de la tabla. Si nos saltamos y nos perdemos del hilo informativo. Dale. Este es el fixture que nos depara para hoy. Olva Reyes con Oriente Petrolero a las 3 de la tarde. Pienso yo que eh, Oriente, si juega como lo hizo con Bolívar, meterse atrás, eh, en fin... Villa Ingenio. ¿Como quién va a jugar Oriente? ¿Como Oriente juega habitualmente o como lo hizo Guavirá anoche, por ejemplo? Es ahora, ahora, ahora si, si juega como Guavirá, va a ser un partido interesante, bonito, porque a pues, van, van a jugar de igual a igual. Veremos qué sale. Palmaflor contra Independiente Petróleo a las 6 de la tarde, 18 horas. Nacional Potosí contra Real Tomayapo. Me interesa este partido porque Nacional Potosí ha estado haciendo buenos partidos y se empezó a desinflar. Hay que ver por qué. Y lo contrario con Real Tomayapo, que ha empezado a mejorar su nivel deportivo. Real-Santa Cruz contra Wilskerman, otro de los partidos que me interesa. Aurora contra Blumen. Pienso yo que Blumen está atravesando un momento muy complicado futbolísticamente. Lo mismo que Aurora. Entonces va a ser la pelea de cuál de los dos es menos malo. Muy bien. Ya está. Pues así, se juega, así se juega Remy. Eh, así se arriesga, ¿no? Eh... Vamos a ver quién gana, dice, ¿no? Ese es un, no, es que una yo no, maravilla. no voy a entrar en el tema de la futurología porque no, la polla es de usted. Claro, pero y a este pechito vas a venir goleador y decir, yo no te le han... dije, yo te dije, no me dijiste A este nada. pechito goleador cuando no llegas, le han permitido entrar. Cuando te en... juegues, cuando te juegues la vida por algo ese día te vamos a dar crédito. Mientras tanto no. No, no, no, no es así. Ya el, el viernes para los partidos de fin de semana eh, le voy a decir cuál va a ser. Bueno, los ganadores, atentos al viernes, va a ver y me va a dar la razón el lunes. Voy a esperar. Bien, hoy juega su equipo, eh, la gente de All World Ready es el favorito, sobre todo ante Oriente Petrolero, los últimos partidos le han ganado a Oriente en Villa Ingenio, bueno, se han hecho fuertes los, los amigos salteños en su reducto, más detalles. Julio César Valdivieso busca un equipo ofensivo, mucho más en condición de local. Y para este cotejo, ante Oriente Petrolero, Riquelme, Ramallo y Reyes serían los encargados de comandar el ataque millonario. Nosotros necesitamos seguir con esa buena racha aquí en el alto, con esa buena actitud, con esa buena disposición de siempre salir a ganar el partido desde el primer minuto. Y bueno, sabiendo de que eh, sin desesperarnos puede llegar la victoria. Alex Rambal será el reemplazante del expulsado Numba. Esta modificación será para enfrentar a Oriente Petrolero primero es quedarnos con los tres puntos, si el resultado es abultado pues bienvenido porque los, los goles eh, van sumando al final, pero contento con el rendimiento del equipo, con el rendimiento de, de mis compañeros, de, de todos los, los participantes, cuerpo técnico, eh, utilero, el cuerpo médico, la verdad que estamos formando una, una familia, así que el objetivo es, es bien claro y todos estamos trabajando para eso. Sobre el refinero se tiene mucho respeto, es más, se analizaron los videos y la conclusión es que los cruceños llegarán a meterse atrás y salir al contragolpe. El apoyo de, de todos los que quieren ver al club este, campeón pasa de los hinchas, pasa a los jugadores, entonces todos tenemos que, que sentir el... el el, los colores, tenemos que sentir la camiseta, tenemos que, que tirar para, para un mismo lado y, más que todo, eh, traer energías positivas. ¿no? Y bueno, eso yo que algo Reddy que va a ser uno de los candidatos a pelear el título. 3 de la tarde, ¿no? El partido. tres de bien la tarde. Ingenio. Estaremos presentes. Muy bien. Mañana, nos, mañana nos contarás. Yo no me... no, le, no le pregunto el palpo y todo a yo usted. dije paliza, dije paliza. Pero bueno, veremos yo dije que no va a ser paliza bueno me acepta la apuesta pero cuando tú quieras la yaucha las que quieras bien paliza de tres goles para arriba no quiere decir sé? que si golpe ready gana por dos a cero Parisa es, es otro chito gol por ¿Cómo? tenemos mensaje Sí, por favor a ver ¿Un mensaje para ti dice o mensajes ¿Quién? no sé no no sé a ver mira <coughs> conseguí la foto justa de Remy cuando se comparó con Sandro de joven Saludos, dice, es más muñequito Mira, Remy Pero claro, ¿quién firma? ¿Quién firma? Un abrazo hasta la bella ciudad de Oruro El poder de tus brazos, Oruro El próximo fin de semana estaré precisamente dándome una vuelta por ahí ¿Sí? Sí poder, voy, a, voy, a agarrar la, brazo, sirene. voy a agarrar la peta y me voy a mandar hasta Oruro Porque me han dicho que, que se come bien ahí Bien, un fuerte abrazo, Qué bueno que la gente Irene, se, se acuerde de este pechito goleador Irene, Y que nos mande algunos mensajes, Irene, está bien Irene, Irene, Irene, te voy a pedir algo, ¿sí? Eh, Irene, eh, haz un esfuerzo, a ver si te lo quedas, ¿sí? A ver si te lo quedas, dale Qué increíble ¿Qué este gringo, ¿no? ¿quién? Gracias más? Eh, ¿Tenemos más mensajes o podemos ir con mi mensaje de, de este pechito oh, para usted? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Remi, medio pelo. Te rayas, rayas, chato. Chato. Este gorrito te caería bien. Saludos desde de... El alto gringo Juan Loma. Juan Loma. Un abrazo, Juan. Algunos... Bueno, eh, mi outfit... Bueno, sí, algunas veces... ¿Qué? El outfit... ¿Qué es eso? O sea, mi forma de vestir algunas veces eh, sí utilizo gorro y creo que los que me siguen en redes sociales saben. Pues Yo salía con gorrito por el tema de la, de la motocicleta, porque yo voy a hacer mis coberturas en moto con mi compañero, entonces siempre utilizaba un gorrito porque Pero cuando mira, te sacas están, el casco... Están igualitos, están igualitos, mira. No, definitivamente. Hasta, no. hasta el Chirolita está más elegante hoy bueno, el que tiene ese agra Agradezco su los mensajes y agradezco que estén pendientes del sector de deportes. Amigos peruanos, amigos orureños, cruceños, todos. Lo bueno, lo bueno es que el Chirolita se afeitó, ¿no? Y, y nuestro remino. no. le gusta mi barbita, gringo? No, me prefiero la del Chirolita. El Chirolito no tiene nada. Bien. A ver, ¿hay ¿no otra, más? No, no, ¿hay no, otra no, más? no hay más, no, no, no ¿hay, hay más otro? mensajes. ¿no? Hay uno no, más, hay he visto ahí, ahí se filtró no, uno. No, no, no. A ver, Bingo, no, mira. ¿quién manda este tipo de cosas? ¿Qué dice? No. Saludos para Remy desde Cochabamba. Mira. Oye, uno así te quedaría bien, la verdad. ¿Ah? ¿Cuándo te sacaron esa foto? Me imagino que cuando era bebé. Hoy en día. No, pero esa, esa perdón, esa cara no es de bebé. A ver, hazle un primer plano a la cara. No, no, no, no, ¿Mira? por favor, no, no, no entremos hasta, en ese tipo mira, de cosas. Mira no, mira, no, no, no. Mira, hasta casi bigote han tenías Han esa hecho vez. un Photoshop, gringo, por favor. Que ¿Cuándo los amigos, te sacaron esto? Que los amigos escuchaban mí No, no, no mira, ya va el camarógrafo mira, de, de usted. En, en la despedida mira, de soltero. Mira, su camarógrafo, ¿qué, ¿qué tan rápido va, va, va usted? No, en, no, En no, su no, despedida por, de soltero, dice. Por favor, mira, ¿Sí? su, su camarógrafo de usted, rápido va, me hace el primer plano. Por favor, ¿Cómo? se supone que éramos amigos, compañeros. No, no, no, no, en no. La, son imágenes exclusivas de no, la despedida no, mira, de, mira, de soltero ahí, de mira, Remy. Ahí. No, no, no. Eh. Despedida de su, soltero. Su camarógrafo rápido va. Para eso es veloz aquí el compañero. No, no, para pues paremos la... Pues ese tipo de cosas... Si es, yo he venido aquí a, a charlar de otras cosas. Esto es chiverío. Ya cortemos la iris. Ya, ¿no? ya cor, cor, cor, corta cortémosla. la seriedad del mensaje que yo le quiero dar a usted. Ay, por favor. Ya, ok, recuperamos la seriedad. Corte la música, corte todo. Eh, a ver qué dice acá... ¿Qué más mensaje? Se entiende ya que este recurso del bar y árbitros fue creado como la ONU para olear y sacramentar. Las mafias, mentiras e intereses de poder económico. Eh, reitero, eh, no, no, no, no quisiera comparar el fútbol con, con temas políticos, no está bien. Eh, pienso yo que el bar eh, puede justificar muchas cosas. En fin, el fútbol siempre va a ser polémico. Ya, Alguien se va a sentir ofendido bien. y demás, así que no voy a hacer la comparación. Música de mensaje, ¿no? Música de mensaje, ¿sí? Un mensaje a la conciencia con el hermano Remy. Viene así. Ya me bajó de categoría, antes era pastor. Ahora soy el, un, un hermano, bien, no, no, cortame esa música, póngase serio, quiero decirle algo a usted Vamos miércoles, señor director, vamos con la imagen, ya yeah. No permitas que gente enojada con su vida te robe la paz y la alegría de la tuya Algunas veces uno está ahí en el trabajo estresado y viene uno más estresado y te contagia de más estrés, ¿eh? entonces no, no hay, hay, hay una gente que está enojada con su vida Vos, sigue con la tuya Vamos, que se puede, es miércoles Estamos en la panza de la semana A ponerle ganas, amigo, amiga Muy bien, don Remi. muchas gracias El café se enfría, decía ahí abajo Así que corre a meterle tu cafecito Claro que sí. Ocho, sí, voy enseguida Nos, Nos vemos mañana bien. ¿8 en punto vas a estar o a qué hora? A mí me dicen ocho en punto, ¿has visto lo puntual que soy, gringo? Uh, me ha dicho ocho ha en 8 en punto. Eh, a, a, a no, tener... no, gringo, tengo la foto porque yo, yo mando el reporte, pues, si no me jalan también de las serie. Estoy aquí en tal hora esperando con el material listo. ¿Mañana ocho en punto? Sí, me vio la puntualidad que me dijeron ocho en punto, estaba menos un minuto. hermano! Parado, sentado, esperando, presionando. Perfecto. ¿No te olvides mi mensaje a Vizcarra? No, medio feo, yo que le diga mira Dice el gringo que te diga yo no, Que el gringo tú quiere, como una cosa que te cortes tuya. Los bigotitos porque pareces eh, eh, yo, ya sé, yo ya sé qué va a pasar, Vizcarra se va a sacar los bigotes Acuérdense lo que les digo Vizcarra se va a sacar los bigotes Y va a venir el Remy cuando gane el Tigre Después de que Vizcarra saca los bigotes Yo te dije gringo que era sacándose los bigotes No, no no ya, no, no, sé no, no le entro al tema De las no cábalas, por ya. favor, el que se va a sacar Dale. Los bigotes voy a ser yo, Dale. listo ya. Nada más, muy bien, vamos a ver que estés bien. Lo propio Cuidate. gringo. Eh, 8.50, 10 minutos faltan para las 9 de la mañana. Tenemos 10 grados centígrados de temperatura. Vamos a hacer una pausa, por favor.